En nuestra opinión eh, ha quedado claro, somos los únicos que estamos eh, defendiendo el concepto de crecimiento cero, no podemos crecer más. Eh, evidentemente, ha llegado un momento en el que nos tenemos que replantear el modelo urbanístico del municipio. Eh, no es que lo digamos nosotros, lo están diciendo también los vecinos. Hace poco, recientemente, en Calapada y en Sargamasa, gracias a la acción vecinal, se ha parado esa intención que tenía el ayuntamiento de, de, de, de, de transformar suelo de uso residencial en uso turístico. Eh, no solo se trata de hacer un plan de general de ordenación urbana, que sabemos que es muy, muy, muy es difícil de hacer, es costoso, hay que cambiarlo por ley cada 20, cada, cada 20 años, pero podemos llegar a, a tardar 8 o 12 años en hacer un, un, un plan general de ordenación urbana, ...en condiciones, pero también podemos hacer cosas con las normas subsidiarias. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en tener un nuevo modelo de, de urbanístico de municipio... ...donde no se pueda construir, donde no hay agua o donde no llega el agua como ha pasado hasta ahora. Yo quería poner un ejemplo sobre la falta de planificación del Partido Popular en esta última legislatura. Eh, antes hablaba muy bien Marta Maica sobre el problema de la, de la escuela eh, de San Carlos... Eh, no, la, escuela, la escuela pública de San la Carlos la escuela pública de San Carlos que va a ser desdoblada cuando verdaderamente el crecimiento de población está siendo dentro del núcleo urbano de Santa Eulalia desde Guañem, es decir el, de, desde el partido donde, donde estamos en, en el ayuntamiento, hemos eh, reclamado ya en dos ocasiones que se repensase este modelo porque es verdad que es en la Consellería de Educación la que tiene que poner esa, esa escuela, pero es que la escuela tiene que estar en un suelo que le tiene que ceder del ayuntamiento. Y es el ayuntamiento donde decide dónde se da la prioridad. Y la prioridad estaba en el núcleo urbano de Santa Ubalia. Se disponía de los terrenos y no se quisieron utilizar en los terrenos que se disponían al lado del campo de fútbol. Y ahora han estado poniendo la excusa de que los nuevos terrenos, la nueva ubicación, que es al lado de Esfarayó, al lado de, del centro de Camblay, no la tienen todavía disponible, pues porque se la están... Eh, se la están... Eh, eh, se la están... se eh, la están... Retrasando desde el Gómez Balear. No es así, el problema es la, la falta de planificación realista. <risa>